Resolví. Creo que lo resolví. ¿Qué resolviste? Pues te digo, no es un blog más. Desde el principio, que esto no fue un blog más. Tampoco fue un NaviBlog y tampoco fue un blog DAD. Este es un NaviBlogDAD. Hey guys. Hey guys. Octavo día del NaviBlogDAD, donde posteo un video a diario hasta llegar a Navidad. El día 8 nos dice algo en especial: que ya llevo una semana haciendo este NaviBlogDAD. Ya había olvidado. Lo cansador que sacar un video diario, loco. Ah, ha estado súper divertido. Bueno, el preguntarle la al árbol ayer estuvo muy, muy entretenido. Un poco largo, sí o no. Pero recuerden, siempre que los martes son el día de enviarles preguntas al árbol. Preguntar un árbol. Salí un poco a pasear pensar un poco en qué haya identificado. Sacrificarlo ahora horas de almuerzo para editar el blog y así poder no sacrificar otras cosas. Por ejemplo, compartir con la monza en la noche o no quitarme horas de sueño que al principio era la mayor baja de sacar un blog diario, no dormía nada y siempre estaba en lucha eterna con lograr unas horas sanas pero lo estamos logrando y ahora me toca ir al supermercado porque la Monza va a salir de la pega y lamentablemente ella trabaja los feriados le haré un almuerzo hoy día haremos gohan fast Traje limón y chalita Traje el buen cebollín El cibulé oriental porque Gohan falso, que su es Filadelfia Espárrago porque nunca está de más el espárrago Y un pimentón para darle color ¿Por qué no darle color? Eh, malas noticias para la Monza teníamos tanta hambre que nos comimos el Gohan Y no me queda ninguna imagen Pero eh, creo que voy a subirla a Instagram Así que síganme en instagramcom Babilonia. Por lo demás, esta semana de este vlog más, este Navi Vlog That, me ha hecho pensar por qué ven ustedes estos vlogs. ¿Por qué, ¿Por qué les gusta el género vlogs? Puedo decir que veo muy pocos vlogs. Veía el de Gacy, que ya no está. Y veo el de la felicidad, pero nada más. Porque ya he preguntado antes, pero en los comentarios he visto que hay caras nuevas. Entonces quiero preguntarme por qué ven vlogs. Y por quién en particular ven este vlog Quiero incentivarlo a que comenten No por hacer crecer mi canal O tener más feedback o tener más números Sino que en verdad a mí me ayuda a Caleta eso para eh, Desarrollar nuevos temas Crear nuevos contenidos Y tener una idea. Porque hacer 7 vlogs a la semana es caleta Y estoy preocupado Muchas gracias toda su compañía Hasta este episodio, el 210 Y al número 8 del Navi Vlog Dad Ojo, ese nuevo hashtag no, nunca sé cómo despertarme. Y este es el Gohan falso Auspiciado no, no, por cross <risa> <risa> Y ahí está la Monse No